¿Qué es lo que habrá dentro de este sarcófago negro de estas grandes dimensiones será el cadáver de un extraterrestre llegado de otros mundos o bien será el cadáver del gran conquistador alejandro magno pues bien amigo si quieres saber la verdad quédate con nosotros hasta el final hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad gracias por visitar mi canal pues bien salta una noticia hace poquitos días que decía lo siguiente descubren sarcófago de granito de color negro de grandes dimensiones en egipto pues bien al parecer esta noticia nos dice que era un sarcófago una tumba negra pues con una antigüedad de unos 2000 años y que ha sido descubierta en la ciudad de Alejandría Las dimensiones pues serían algo descomunales Sería algo más de 2 metros y medio de largo por unos 60 de ancho En fin, sería pues una gran tumba de granito negro Se ha encontrado unos 5 metros de profundidad Con lo cual sería bastante lógico Pero aquí hay una serie de datos que se están dando de forma especulativa que no serían del todo correctos como por ejemplo que nunca se ha encontrado una tumba de estas características Pues bueno esto no es así Sí se han encontrado no una sino cientos de tumbas con estas características pero continuamos con esta noticia y decía que por orden del consejo supremo de antigüedades un equipo de arqueólogos egipcios llevaba a cabo obras estándares en el sitio más bien verificando si la develación planificaba de unos cimientos y la extensión de una de las casas no llevaría a la destrucción de algunos monumentos fue entonces que descubrieron accidentalmente el gran sarcófago de granito el doctor mustafa waziri secretario general de la junta de antigüedades informó que la tumba se encuentra a una profundidad como he dicho de 5 metros este sarcófago, pues fíjate, tiene unas dimensiones brutales. Hemos dicho más de dos metros y medio por 1,65 por 1,85 de alto. Es decir, estaríamos delante de una tumba de granito con más de 30 toneladas. O sea, sería una brutalidad. Sobre todo la tapa de color negro que tiene está este objeto tan bueno tan extraño pues no no es tan extraño pues bueno dice que wasiri este señor afirmó que el sarcófago eh, es el más grande jamás excavado en alejandría y bueno esto también no es del todo cierto porque si nos vamos al serapeum pues encontraremos sarcófagos de granito que pesan 60 y 70 toneladas ¿Nos podemos poner aquí a especular para qué han servido? Pues no lo sabemos, porque tampoco es que encontraran muchas cosas dentro de los sarcófagos negros, de granito negro, que hay en el Serapeum, en la zona de Saqqara. Pero bueno, dicho esta noticia, a partir de aquí se empieza pues, a dar una serie de datos. Como se ha descubierto en Alejandría, pues bueno, estaban pues especulando que fuese del mismísimo Alejandro Magno, de este gran conquistador macedonio hijo de filipo segundo pues bien no se trata de ninguna tumba de ningún rey si recordamos ni tan siquiera alejandro magno estuvo más de seis meses en egipto simplemente conquistó la zona de egipto este gran imperio liberó egipto de los persas y bueno estuvo allí seis meses se consagró como hijo del dios amón y bueno se fue a seguir batallando y conquistando lo que él quería hacer que era pues bueno arrebatarle la ciudad de babilonia y otras ciudades a los persas con lo cual alejandro magno estuvo muchos años en persia y allí es donde murió ¿De, ¿De qué murió? Pues bueno, esto ya no se sabe porque la historia especula mucho. Ya sabéis que cuando hablamos de grandes personajes, pues bueno, unos dicen que murió envenenado, el otro que fue de unas fiebres, el otro que fue. bueno, pero bueno, todo esto está todavía sin resolver, debido pues a la distancia de tiempo, pues que nos separa desde la muerte de Alejandro hasta el día de hoy. Es cierto que se encuentra un pequeño busto, y que este busto, como ...se ven en todas las imágenes... ...pues bueno, es un busto de color blanquecino... ...y que está, pues bueno, deteriorado, es evidente... ...porque en esta zona hay aguas que van cayendo por aquí... ...y han generado pues un desgaste en el busto, en la piedra... ...que eh, sería en este caso la cara de esta pequeña estatua... ...y se ha también especulado que fuese el mismísimo Alejandro Magno. Pero esto queda pues un poquito resuelto y además... Cuando se está hablando por ahí todavía que puede ser de un alienígena por esas dimensiones de un ser llegado de las estrellas bueno me hubiese gustado que fuese de esa manera sabemos que hay momias pues que bueno no responden a pues, las características humanas debido pues, a sus dimensiones o quizá el contenido de estos propios sarcófagos pero este misterio parece que ya se ha resuelto pues bueno, la pregunta sería, ¿tendría dentro los restos del legendario líder griego Alejandro Magno o una terrible maldición de los faraones que, bueno, podían lanzar a todo aquel que abriese este sarcófago? ¿Contendría un ser alienígena con armas de destrucción masiva? Pues bueno, parece ser que no. Para ninguna de estas preguntas la respuesta es no. Pues bueno, el misterioso sarcófago gigante lo que contendría era tres esqueletos humanos hundidos en un agua residual de color marrón, tan pestilente que los arqueólogos tuvieron que usar máscaras para hacer su trabajo. El Ministerio de Antigüedades de Egipto había designado un comité de profesionales para abrir este sarcófago, que fue desenterrado en un sitio de una construcción, ya os he dicho que estaba pues, a unos 5 metros aproximadamente en el subsuelo. Según el periódico egipcio El Watan, los expertos primero levantaron la tapa de la tumba solo 5 centímetros, es decir, unas 2 pulgadas, antes de que el olor les obligara a abandonar la escena. Más tarde terminaron de abrirlo con la ayuda de ingenieros militares. Y dicen lo siguiente, encontramos tres huesos de tres personas, es decir, los huesos de tres personas, es lo que luce como un entierro familiar. Desafortunadamente las momias dentro del sarcófago no estaban en las mejores condiciones y solo quedaban los huesos, dijo Mustafa Waziri, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades. Respecto al miedo de algunos de que abrir la tumba pudiera desatar la maldición implacable de los faraones Bueno, pues Wasiri declaró, dice, hemos abierto, gracias a Dios, el mundo no ha caído en terribles sufrimientos Y dice este señor, yo fui el primero en meter la cabeza en el sarcófago y estoy aquí parado, estoy bien, les estoy contestando a ustedes el lugar había sido despejado del personal por miedo de que la tumba pueda liberar vapores tóxicos letales, dijo el periódico estatal. Bueno, esto es algo bastante lógico porque puede desprender vapores que hayan quedado ahí y que, bueno, si alguien ha muerto de una enfermedad o de algún tipo de virus, que estos ya sabéis que los virus hay algunos que perduran siglos y siglos, incluso miles de años, pues bueno, pues han tenido pues, esas precauciones. La pregunta, ¿quiénes eran? pues bueno los expertos comentaron que es posible de que los tres individuos hallados fueran soldados en la época de los faraones se dice que el cráneo de uno de ellos presenta grietas consistentes con heridas de flechas un busto de alabastro también fue encontrado junto a los restos humanos el sarcófago mide casi dos metros de altura ojito con esto es un sarcófago con una tapa muy pesada y tiene 3 metros de largo y es el más grande de su tipo que se ha encontrado intacto esto de intacto sí me lo creo y nos lo podemos creer porque sabemos que el serapeum de Sakara, pues bueno no estaba intacto porque cuando auguste mariette encontró estos sarcófagos negros de granito en el serapeum de Sakara. ...pues ya habían estado abiertos, espoliados... ...unos estaban cerrados, pero bueno... ...la cosa es que ya se habían descubierto... ...pues bueno, su peso es de 30 toneladas... ...y se cree que data del periodo Ptolemaico Temprano... ...que comenzó en el año 323 a.C. ...después de la muerte de Alejandro Magno... ...con lo cual estaríamos hablando... ...pues mucho antes de Cleopatra... ...mucho antes de todos los faraones Ptolemaicos... Tole... Ptolomeo II, Ptolomeo III... ...bueno, hubieron una serie de dinastías que ya no eran egipcias... ...sino que eran griegas... ...bueno, los arqueólogos se dedicarán ahora... ...a estudiar detenidamente el sarcófago... ...para identificar en qué época vivieron sus ocupantes... ...y cómo murieron... ...aunque están dando pues unas trazas de que... ...estos señores murieron en el campo de batalla... ...con lo cual llegamos a la conclusión... De que no se trata de una tumba de una momia alienígena o extraterrestre y tampoco la tumba de el gran conquistador macedonio Alejandro Magno. Pues bien amigo, si te ha gustado este vídeo comenta aquí debajo todo lo que tú creas que podemos hablar sobre este tema. En próximos vídeos todas vuestras sugerencias y todas las preguntas que vayáis haciendo lo comentaremos en un programa Así que amigos si acabas de llegar nuevo a este canal Muchísimas gracias, bienvenido y los que ya estabais por aquí también muchas gracias Compartir el vídeo no olvidaros y darle al like Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa Hasta la próxima